A ver. Sí. Mira como fue principiante y ganó. Al segundo al segundo, nivel. No bueno no no caro. La misión Dos vidas, sí. ya, ¡Oh! ¿Qué? o qué fue, o qué fue, ¿O qué fue? ¿O por qué no te moviste a, ver, a, ver. a eso sientes que es, azul, no, es, es azul. Azul. Y después de Valeria, que sigue eh, Samuel, a ah, Samuel, espera, ahí va, ahora con él. Ya. Está, ya está, ya está, no, no, no, creo que me alcance. no, ¿Quién supero? mí, a mí, a supero, me supero a mí. O si quieres, supera a Santiago. Para mí es imposible. No, es imposible. Bueno, si es el segundo Uy, te Yo creo que te maten. a los fantasmas. Este es el No. Te papate. No, no, no, no, a no, no, no, no, una qué ¿sí? ¿80, ¿No? ¿Ah, ya no! ¡Ay, ya no! ya no! a ya a ¡Ay, ya la... a ganar a Valeria. ¡Ay, ya no! Baja, baja, Pero la pelotazo. no! ¡Ay, ya bueno, no! ¡Ay, ya no! Uy, no! Pacman es no! no! baja, no! si te no, cierran no ¡No, <suspiro> yo no, yo, ah, no no no yo ah, no no no no le no no no yo no no a... no no no no no no no no no no no no no no no no no tiene Te falta poco Te falta Solo te faltan 400 Solo te faltan 400 puntos Muévete Muévete Muévete Te faltan 400 puntos Muévete Apura, 400 puntos no contaste uy no conté <risa> no? No, es no no no no fue fue no no no 4.900. Listo. Para el no imposible, ay no, bueno, ya me atrevo como yo soy cabeza de pollo ay, che, de verdad ay, en la cereza, en la cereza ay, che! ay, no, oh, shit. Oh, shit. Oh, no, no, no, ok, tienen, tienen un patrón a las tienen un pato le he cogido la el... ¿Ah? ¿A la que yo ¿Te Una vida y me queda solo eso No, no, no, no, no. ¡No! ¡Segundo nivel! Uy, si sí me voy a matar Y tengo solo 300, 500, me voy a matar Casi, casi y muere la, Y va ¿Sí? No me di en Vale ha bajado, ha bajado No, no, no, no, no, sigo, no, sigo, sigo Yo no, sigo, yo sigo no. A ver, yo sigo No, a ver, yo primero, Santiago segundo, Valeria seguir, Valeria tercero y tú cuarto A ver sí, sí, sí, si me superas A ver, si, si, si, si superas tu récord eh. Te... ¡Vaya! ¡Vaya, vaya! vaya le, le ahora a a mira, y a vaya! ¡Vaya, Oh my vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, No, va a ser el primero. Entonces, Mira. ¿cómo tuvo tantos coles? ¿Por qué? ¿Por qué porque, porque, porque no. ¿sabes cómo? Eh, el no. coca no. río con las derechas eh, Atrapó a todos y pues de ahí Ahí las acarraló son, son, son 500 no, 400, en nivel 1 Pero tiene un montón Ese es el nivel 1 Pero va al nivel 3 No, solo al sea, nivel 2 3 ¿3? No, pero no Casi salió uh, el lútero ¡No! ¡Sietecientos picos! es? ¡Siete mil noventa! ¡Siete! ¡Ay, ay siete he superado! Estaba en el segundo nivel aún Y por eso ¡Ah, no! ¡El mayor! Desde todo el juego ha sido 900-9340. <risa> no sabemos quién lo ha hecho hasta ahora. Ah. una y pues, mira, mira, mira, mira, sería que mira, Hasta... Cero? hasta... Ah. Dos y después <risa> Valeria va a superar su récord. Ah, no, todavía no? Ven. Ah, ya, le, fal le faltan dos vidas, así que... Hay okay, que Santiago. no cambie. Santiago, ¡Santiago! Ya ya, ya, ya, ya, ya no récord, Espera, eh, 200 200 ya ya perdió, ya perdió, ya perdió ya perdió, ya perdió ya perdió, ya perdió, ya perdió. perdió! Bien. Bien. Bien. Ah, superó su récord, ah, superó ah. su a ver, no. Un poquito. Ahora, el más crack de todos. <risa> no, porque creo que él estaba en el segundo nivel y tú ya estabas había a pasar el tercer nivel. No digo. No. Yo iba, iba, iba a pasar al tercer nivel voy a decir. me veo. Es que he comido hasta 800. Ya comelo, Vamos, tú puedes, tú puedes. Ya, yo yo yo creí que iba a pasar. Y después se pasó. O sea, creo. ¿Qué hace hoy? Dice que de para. Ya comele comer carro. Oh, no, no me he hecho, no me he hecho. No, ¿qué pasó? No, no, no, no, no, no. No me persigue, no me persigue, no me persigue, no. Me persigue, no me persigue. Bueno, vamos. No no <risa> Ay yo nada aquí. A ver, Samuel, su récord es 4900. No. No, por no. <risa> no, el mismo cosa. Oye, te quedan dos la vidas todavía. Mi, vas a pasar al segundo nivel. No sí, creo, creo, creo. No, no, no, yo ¿Vale me todas las y espero que, yo espero que le ganes que este tipo. A Ay, no, no, queda no, una. Queda una? ¿La yo no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,